Bueno chicos, estamos en la calle Carioca, un espacio donde la vía del tren le impedía su crecimiento. Un espacio que se ve abocado a la ruina y a la degeneración urbanística, un gueto un pasillo de un metro, medio metro, pero pese al Partido Popular que se empeñaba en que fuera así, un movimiento vecinal ha conseguido algo increíble. ha conseguido doblegar a este gobierno del Partido Popular que nos negaba el PAN. Y todo esto se abre urbanísticamente a una Murcia del futuro, a una Murcia del mañana gracias a este movimiento vecinal, a la cabeza de él Joaquín Contreras. La plataforma, el tren por abajo, yo por arriba. Por supuesto, todos los vecinos, sin ellos hubiera sido imposible. Todos los vecinos y toda Murcia que la apoyó, sin ellos hubiera sido imposible.